Los y las presentes en esta jornada sabemos que el convenio económico no es un privilegio fiscal. Lo hemos tenido que defender públicamente en numerosas ocasiones y lo seguiremos haciendo. Lo que supone el convenio económico es, sobre todo, una mayor responsabilidad. Implica que Navarra diseña sus propias políticas fiscales, pero también conlleva el sostenimiento unilateral del grueso de los servicios públicos sin contar con la responsabilidad solidaria del Estado. Esta autonomía en el mayor sentido de la palabra, requiere de una obligación extra para los responsables políticos y técnicos de la administración foral. El contar con una hacienda propia nos dota de un celo añadido a la hora de diseñar las políticas públicas y especialmente de implementarlas. Y esta diligencia no es exclusiva de los y las responsables de la Hacienda Tributaria de Navarra, se extiende al conjunto de la Administración que transmite de este modo una solvencia, un buen hacer, que siempre va en favor de nuestra ciudadanía. Por lo tanto, a la hora de hacer pedagogía del convenio económico, creo que más que explicar su trasfondo técnico, habría que incidir en sus consecuencias prácticas, porque todos sabemos que quien trabaja la generación de sus propios ingresos acaba administrándolos de forma más eficaz la piedra angular de nuestro autogobierno, un instrumento que se ha utilizado desde mediados del siglo XIX para resolver la convivencia económica entre Navarra y el resto del Estado y que ha sobrevivido precisamente porque ha sabido adaptarse a las circunstancias históricas de cada una de sus cinco ediciones. El convenio existe y pervive porque es una herramienta esencial en la generación de bienestar, una herramienta eficaz porque Navarra sigue siendo la comunidad donde disfrutamos de la mejor calidad de vida de España. <risa>